Vos, ella es la directora. Me llamo Alejandra Piecharski, soy directora de la escuela desde el año 2005, cuando todavía era SB antes de que pasara a ser secundaria número 9 Rodolfo Walsh. ¿Cómo si pudieras hacer un resumen Personal, ¿cómo ha sido para vos esto de ser directora de un est establecimiento secundario de, en estos momentos? También pasaste la pandemia, pero bueno, la pandemia ya pasó, fue complicada. Eh, ser directora implica no solamente la parte pedagógica, por supuesto, que es importante, allá, pero también es, es la comunidad, es el trato con los chicos, es el estar permanentemente atento a las necesidades. Edilicias, eh, o sea, es un, una sumatoria que hace que finalmente la, la escuela funcione y pueda ir evolucionando, generando proyectos, haciendo cosas nuevas para que los alumnos se involucren. Hoy tenemos justamente una muestra por el cumpleaños de la escuela, que el año pasado íbamos a festejar los 10 años, la pandemia no nos dejó mucho, pero este año volvimos porque había que. Enseñarle a los nuevos alumnos de primero, o segundo año eh, cuál era el motivo de, del nombre de la escuela, quién fue Rodolfo Walsh. Revivir la historia de la escuela, que es algo que durante dos años no les pudimos mostrar. Entonces, el motivo del celebrar hoy es esto, celebrar a la comunidad. Celebrar a una escuela que está en un barrio y que crece constantemente y día a día. Y además, el pequeño detalle, todos sabemos que nuestra sociedad uno de los problemas más grandes que tiene es la comunicación. Tenemos sí. muchos problemas para comunicarnos, sí. Porque a la, a la dificultad de la comunicación amanece la violencia, amanece todo tipo de cosas. ¿Cómo es eso de, una, de, un, de un establecimiento como este que tenga orientación hacia la comunicación? Una de las cosas que constantemente nosotros trabajamos es el fortalecer eh, la comunicación con los alumnos, el diálogo. Toda situación conflictiva, toda situación que pueda generar algún problema futuro, se dialoga, se conversa, se consensúa. Tenemos el Consejo Institucional de Convivencia, en donde los alumnos tienen su voz, pueden eh, expresarse, el centro de, de legal, el centro de estudiantes que se está volviendo a conformar, la pandemia lo dejamos lo durante un tiempo, claro. pero que ahora se está volviendo a conformar y donde ellos de vuelta ponen la voz, empiezan a hablar, o sea, la comunicación es lo, lo importante para poder llevar adelante una buena convivencia, y sin encima, dudas. Y encima, eh, y encima el nombre de Rodolfo Walsh, sí. que es como que emerge como si fuera un submarino en estos momentos que vivimos, una persona comprometida con la libertad de expresión que es el cimiento del Estado de Derecho y el cimiento de la democracia si la gente no se puede expresar no tenés democracia, no tenés república, no tenés nada Así es. tenés un totalitarismo y Rodolfo se la jugó y nos regaló en su actitud eh, hasta qué punto él era capaz de construir libertad de expresión Sin Y en aquel momento de opresión tan grande que le costó su, su propia, propia vida, vida. Su sin, propia vida sin, sin dudarlo, a ver, eh, el tener el nombre de Rodolfo Walsh no es casualidad en una escuela de comunicación había distintos candidatos. Hubo un trabajo muy intenso en ese momento de las distintas personas, de los distintos candidatos que teníamos. Todos muy importantes, obviamente. Estaban Loro Juana Zurduy, Atahualco Chupanqui, Mercedes Sosa. Pero la comunidad votó y votó Rodolfo Walsh justamente por esto. Por las ideas, por las convicciones por el sostenimiento, porque los chicos tuvieron que investigar, averiguar, lo contaron en las casas, y era el que más se parecía, más se parecía al perfil de lo que queríamos para la escuela. Aparte de la vida misma de Rodolfo Walsh, es paradójica, porque no empezó como terminó. No. él hizo un proceso que eh, en la religión le dirían conversión, sí. ¿no? Porque sí. él empezó con una cosa muy liviana, literaria y demás, sí. y luego empezó a comprometerse, a comprometerse, a comprometerse, al punto de que luego le amaneciera una creatividad gigantesca. Sí, una... A ver, él inicia como un literato, como un escritor, como alguien que se dedicaba al periodismo, a la escritura, pero empieza a aparecer la parte de la militancia, empieza a aparecer la crítica, empieza a aparecer hasta este género que él va a provocar en algún momento con la narración de hechos reales y los va narrando en forma... De literatura, pero basado en hechos reales, que a partir de ahí es donde él empieza a cambiar también su, su forma de ver las cosas con la masacre cómo se tergiversaban los hechos, cómo se cambiaban empieza a cambiar, aparece una militancia mucho más activa entonces, sí, tiene un recorrido que finalmente eh, la carta que hace para la Junta Militar, los contactos cómo se veía Argentina en el en el mundo en ese momento desde otros países que él tenía el contacto con otros colegas Exacto. y lo podía ver desde otro lugar eh, todo eso converge bueno en la muerte por justamente las ideas lo que expresaba claro sí porque las la personas que si se les puede llamar eh, si se personas cuando que no... hace la carta a la junta militar y, y nombra a las empresas que hoy en día él, él sí firmó, Estado, él firmó la sentencia, sentencia y él tuvo una cuestión del Delta que nosotros de hecho tenemos recreada una sala hoy ah, con la vida de él y parte ah, del Delta a a eh, donde eh, yo conozco la casa donde él estuvo mi papá tenía casa justamente al lado de donde él ah, estaba verdad. el recreo que él menciona era el recreo de mi padrino en la foto donde él está del documental es mi padrino ¿Y después dicen que las energías no existen las energías existen <risa> las energías existen sin duda por eso digo y, y uno sabía que él estaba realmente y lo contaban Padre, lo contaba mi padrino eh, que pasaba épocas muy duras en cuanto a lo económico sí. y lo pasaba y esa cuentan es cierto que él vivía allá en el, la isla que estaba eh, que buscaba el refugio en la gente que vivía allá eso es cierto o sea, lo han contado siempre y el respaldo de su familia y, y el también, respaldo sí, de la familia bueno la pérdida de su hija también Digo, hay un montón de situaciones que hacen que, que Rodolfo Walsh sea eh, Aparte de un literato, de un comunicador, de un periodista, una persona que él ha tenido ideas y las ha defendido. las ha defendido hasta la última consecuencia. Aún con la pérdida de su hija, aún con la pérdida de su propia vida. Porque la carta era eso, era una sentencia, sin dudas. Al, re se conociera. al recordarlo, uno rompe la naturalización del presente. Sí. ¿No es cierto? el presente donde decía y pensás que no te cuesta nada y tenés libertad y no te cuesta nada y empiezan a amanecer personas es decir que, que quieren revivir etapas oscuras de la humanidad La libertad se, se construye, él lo demostró Rodolfo Walsh demuestra que la libertad no es algo que, que uno lo tiene porque sí sino no. que hay que a veces luchar para tenerla. Todos, todos los días desde el lugar en donde uno esté desde, él, él desde las letras, desde la comunicación pero cada uno desde su lugar va construyendo libertad, va construyendo el saber que hay derechos digo, oh, esto es algo que, que también se trabaja en la escuela y que uno eh, quiere para los chicos que lo puedan ir eh, aprendiendo y sabiendo que tienen derechos pero también a veces hay que trabajar para que esos derechos se cumplan y sigan adelante además un derecho tan fuerte como la libertad implica que tenés que reconocer que tenés la responsabilidad de respetar y de cuidar los otros derechos, no que son solamente que vos recibís, recibís, recibís y no vas a ver nada. No, no, es... Eh, a ver, ¿no? la libertad implica que yo tengo derecho a tener esa libertad, pero también tengo que tener el respeto a la libertad del otro, el respeto por las ideas del otro, no es una sola cosa, claro. no es mi libertad y ya está, claro. sino que es la libertad de todos, respetando cada uno a la otra persona, y entre todos construyendo una libertad colectiva que nos permite vivir como sociedad. Si no, es imposible. Lo que es posible es en este lugar, pero contale a la gente, que después bueno, va a haber gente de Únigan hay gente que no es de única, ¿en dónde estamos la dirección exactamente? Estamos en el barrio San Damián, en la calle Hacha el 3680, en la escuela secundaria número 9. Y hoy estamos de fiesta, celebramos... 17 años desde que nació eh, la idea de una secundaria en este barrio, eh, era el sueño de toda la comunidad. Así que estamos muy felices y contentos de que la escuela haya crecido tanto, no solo en lo edilicio, sino en la cantidad de matrícula, en la cantidad de egresados que tenemos. Eh, realmente es un orgullo para la comunidad.